como empezamos la charla, porque eh, claramente estaba enfocado a los cultivos de frutilla en, nuestro, en nuestro de debate. Y ahora eh, tenemos situaciones muy contrastantes y que nos dio lugar para charlar sobre el cultivo y los manejos del suelo. Por un lado tenemos una zona central de producción de frutilla que es eh, cerca de Poronda, en el café, y una zona que es alejada de los centros de producción, que es Chubut. Tenemos suelos distintos, muy distintos, y climas muy distintos. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar eh, sobre, el, la, eh, la herramienta de biocomunicación con estas situaciones tan diferentes, tan, dispersas, tan eh, divergentes? Entonces, eh, charlamos y las posibilidades que tenemos de hacerlo. Para la zona de Coronda, perfecto, porque nos da el tiempo de, el, de, que levantamos el cultivo, nos da el tiempo para hacer un cultivo de servicio y biofumigar. Ahora, para sur, la situación es completamente distinta, porque el momento en que tenemos temperaturas para hacer la biofumigación y solarización coincide con la etapa productiva de de Patagonia. Entonces ahí ya hay, una, hay un compromiso entre hacemos el tratamiento de suelo o producimos. Entonces bueno, ahí es una decisión bastante importante para, para hacer. Eh, con las chicas, bueno, acá les van a presentar todos los datos, todas las discusiones que tuvimos y la verdad que fue muy, muy rico, muy enriquecedor la, la charla que hasta mediados de diciembre con el fin de la cosecha lo que proponemos es que a finales de diciembre eh, poder tener el campo o sea, limpio que quiere es decir eso, haber podido sacar el mulching que se utiliza para el tomado eh, poder pasar de algún disco eh, hacer una siembra de un cultivo, de, de una buena, de cultivo verde como, como abono verde digamos para que lo nosotros producimos Digamos, para después poder hacer una incorporación eh, de esa MOA aplicándola más o menos eh, a fines de enero, ¿sí? eh, mediados de, de febrero y poder alomar temprano. Entonces, como en esa región se usan normalmente eh, digamos, las enmiendas como, como son las camas de pollo... Eh, Pensamos la posibilidad de incorporar esa enmienda, ese guano, cuando picamos la moa y la incorporamos. Eh, Qué bueno que además no se ve, pero se utiliza generalmente fresco y no compostado. También podría ser otro producto compostado, otro material compostado, para incorporarlo en ese momento. A lo más temprano, entonces, usar el munch negro que utilizamos tradicionalmente, pero en lugar de irnos 30 días más tarde, hacer el agromado temprano, mantener más o menos la humedad, eh, y después hacer el trasplante en las fechas tradicionales, ¿sí? Entonces, mientras en lo tradicional el productor estaría desinfectando químicamente ese suelo, nosotros estamos llevando adelante el proceso de biosolarización. Eh, creemos que podríamos tener buenos resultados en, por ejemplo, incorporación de materia orgánica, en eh, aumentar los valores en el tiempo de materia orgánica, mejorar eh, las condiciones de retención hídrica, que son suelos muy arenosos en los que trabajamos, mejorar la población de microorganismos benéficos, reducir con las temperaturas logradas que, bueno, por supuesto que hay que medir hay cosas que no las conocemos eh, reducir patógenos eh, que nos generan problemas sanitarios eh, estimamos que podemos tener un buen control de malezas en ese proceso de biosolarización y bueno, y trabajar mucho lo que es eh, sobre todo con los efectos positivos que nos brinda el cultivo de cobertura eh, y abono verde lo que es la estructura de suelo también eh, podemos pensar algunos beneficios respecto a la sanidad que podríamos lograr si querés, bueno, ahí incorporar el término de inocuidad alimentaria eh, ahí me sale la técnica de alimento, rodeada eh, de agrónomos eh, yo creo que es importante pensar en quién va a consumir el alimento y cuando incorporamos una técnica como es el guano en la industria nos, nos encontramos con coliformes, salmonela, que vienen de esos, de esos cultivos que incorporan guano y tenemos que tratar de saltear esos, esos problemas. Este, y bueno, para mí la biofuminación es, es eh, apta y es una técnica más inocua, lo que genera que el alimento también sea inocuo. Otra cuestión es que en frutilla se utiliza una cantidad importante de hidrosolubles normalmente durante el ciclo de producción y con los cultivos de cobertura también generamos una recirculación de, de, los, eh, digamos de los nutrientes y de todas esas sales que hemos aportado. Por ejemplo, eh, hay distintas calidades y altitudes de agua y que tienen distintos efectos sobre la, la, la cuestión edáfica en, en, en otra zona donde puntualmente pensamos este planteo la calidad de agua es muy buena tiene muy bajos valores de conductividad no tiene sodio pero es muy heterogéneo también en, en la zona digamos, de producción en la de calidad de agua y el efecto que tiene sobre el suelo entonces siempre es necesario generar una atención una sobre eso y los cultivos verdes tienen un efecto muy importante en recuperar la situación en ese sentido también que eh, No, eh, yo tengo que a, a acompañar a mi compañera ya que escribió la zona. Eh, lo que hicimos fue ponerlo en común, como dijiste, sí. pero la problemática de biosolarización nosotros no la tenemos todavía. Entonces, teníamos que solucionar el problema de ella que sí lo teníamos. Entonces, hicimos más la crítica. Eh, en la zona nuestra no, no tenemos inconvenientes de, de una zona sana. No, hay, no tenemos esta práctica todavía incorporada vinimos porque seguramente va a empezar a eh, tenemos que empezar a tratar el tema porque va a empezar a haber problemas, la producción más cubierta artícula empezó en el año 90 y pico, y todavía eh, si empezaron a haber problemas todavía no se empiezan a manifestar, y, pero seguramente va a ser algo que vamos a tener que trabajar. Eh, yo hago florilla, pero no tenemos ni en, en ese tipo de, de, de problemas, eh, vivió muy bien ella, además tiene una, una textura arenosa, nosotros somos ellos, o sea. Era bien solucionar su problema, hicimos más crítica en eso, por eso fue muy enriquecedor. Eh, eh, sí, lo que hicimos todos. Así que, bueno, solucionamos un problema, o intentamos ah, hacer lo lo que de bueno, hecho, bueno. Eh, eh, Lo que yo quería destacar que nosotros nos focalizamos en un cultivo, pero como ven, eh, la situación eh, en cada zona es muy distinta y las soluciones van a tener que estar eh, diseñadas en el lugar con los recursos que hay en el lugar y con el clima y el suelo del lugar. Entonces esto, si bien eh, fue pensado para la zona exclusiva de Coronda, tenemos que ver eh, dónde vamos a producir frutillas y las posibilidades de en Chubut. O sea, tenemos que solarizar en el momento ¿Dónde? de producción, de, de en los meses de calor. ¿no? así que bueno eh... no aparezca ¿Eh? si no nunca los... no, nosotros lo, lo, lo que nos llevamos mucho obviamente, de introducir el tema o ya en nuestra cabeza tenemos explotada de cosas pero como bien dijo mi compañera el gran problema que tenemos es cobertura nosotros, todo esto de abonos verdes es lo que más nos llevamos para poder implementar a corto plazo eh, lo otro seguramente va a estar más patrón va a ser difícil porque es monocultivo de tomate y de pimiento pero bueno cuando aparezca no sé responderla de más ahí una pregunta ustedes tenían problemas con los tiempos más que nada o sea la, la frutilla termina en diciembre y tienen que sembrar de algo para pido, fumigarlo eso era es el problema eh, en realidad eh, no a ver la frutilla termina en diciembre Normalmente el ciclo termina en diciembre, entonces para poder digamos, eh, dar tiempo a, a que un cultivo verde pueda crecer, tenemos que limpiar el tiempo y sembrar. Okay. Si nos pasamos a lo mejor 15 este días, perdemos un sí. tiempo de crecimiento. No sí. sé si respondo. Sí. Porque ahí en, en el norte también pasa, como hace pimiento intensivo, que los tiempos que te quedan son muy cortos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Eh, este, el año pasado, un mes antes, este año hicimos tres meses antes, de que el cultivo termine, se levanta el plástico y se le siembra ahí el mijo, por ejemplo. Entonces, ¿el plástico qué hace? Te retiene humedad y hace que la semilla brote a los tres días. Lo saca el plástico. Entonces ya le ganas tres meses. Cuando saca el pimiento, ya tenés el mijo, empieza a tener luz y dispara en 15 días, es una bestia. Obviamente son otros climas. Pero la, la técnica se puede acoplar, por ejemplo, en el norte la frutilla en esta época, si no la cubrís del sol y del calor, perdés plantas. Capaz que ustedes pueden sembrarle algo un mes antes, no sé cómo será el, el calor allá ahora, pero llegas a, a diciembre con el cultivo de servicio implantado, la frutilla menos estresada por el calor. Por ejemplo, pienso operativamente ustedes siembran en los y en la calle, en que estamos? No, no, no. Solamente en donde sí. va el, el pimiento, tengo una foto si ah, querés, pero tener el gordo, sí. no sé cómo será con la frutilla, pero el, claro. el pimiento va, va al medio. No, el tema del pimiento es que vos tenés un frutillo alto, la frutilla eh, tiene claro. un frutillo muy bajo, 20 30 eso. centímetros, o sea, cualquier cosa lo vas a cubrir. Sí, sí. ¿Hay posibilidad sí de poner eh, para sombreo eh, un choclo de verano? Que mientras va creciendo este choclo te hace un sombreo hasta que <tose> este, el, el cultivo de frutilla eso sí lo hacen <tose> en, en, en, en, en los productores y van aprovechando ese tiempo entre que finaliza la frutilla y le pueden sacar un cultivo intermedio pero el choclo digamos va a ser sobre la misma línea de la frutilla y el volumen no va a ser tan grande, ¿no? Claro. O, sea, o sea, entonces sí te va, a, te va a servir para el sombreo, que es lo que vos me dices. Ahora, en eh, superficie no puede ser un cultivo que te cura Es que sí puede ser un cultivo que te cura la planta. terminando el ciclo. Eh, nosotros que... tenemos frutilla bajo cebada, complica la cosecha. No. Pero si te complica la cosecha en los últimos tiempos de cosecha, es una opción, o sea, si no complejizamos la cosa, se tiende a la simplificación, es una forma, una idea, no quiere decir que sea la, la solución, pero vos podés, sacrificando simplificación de cosecha, en nuestro clima, la sombra, la frutilla, le viene bien y no le, no le molesta crecer bajo un yuyo que la tape bastante. Hay que, hay que probarlo, hay que medirlo, hay que sí, presentarlo. Sí, Pero sí. es una, una forma de ganarle tiempo a la generación de raíces sobre todo. Me pienso en la posibilidad de transformar en las casas o sea, entre lomo y lomo, los pasillos por donde la gente va cosechando intercaladamente, por ejemplo, para que haya un pasillo de trabajo para los dos lomos. A lo mejor así también un volumen que ya van a adelantando, así. Nosotros hicimos eso con cebada y la cebada se banca, el El, el pisoteo. El pisoteo. Sí. Ahora, perdón, eso planteando que van a ser frutillas de inmediato sobre frutillas. Bueno, ah, la claro. cuestión que quería aclarar porque que es que los, los, las medidas productivas